Nosotros arrancamos en agosto, eh, acá en las instalaciones de, de Clínica de Zamora este, y es brindarle a, a los clientes lo, lo, lo que es todo referente a, a cortes, baños, baños medicados, todo lo que refiere a la parte de, de estética este, en mascotas, principalmente lo que es canina y tenemos algunos clientes en lo que es la parte de felinos también. Pero es principalmente toda la parte estética. Se incluye el tema de traslado también para mucha gente que no puede movilizarse. Exactamente, se incluye el tema de traslado. Hay mucha gente, principalmente mayor, que no cuenta con medio de locomoción para poder este, arrimarnos las mascotas. Entonces nosotros este, cumplimos con ese, con ese objetivo también, de, de darles una mano en ese, en ese sentido. Y a su, bien, a su vez también hacemos traslados este, independientemente por fuera de lo que es el tema de peluquería. Este, porque, digo, hay clientes de la veterinaria que necesitan eh, traer sus mascotas para, para una cirugía, para un estudio, o, o lo que refiera a toda la parte veterinaria, y no tienen que traerlo, y nosotros también... ...cumplimos con, con esa función, también hacemos ese tipo de traslados. ¿Hay un precio diferencial para los que son socios de, de, de la veterinaria? cómo es Sí, claro. Eh, lo que es eh, Los socios de la veterinaria siempre, desde un principio, eh, les mantuvimos ese ese beneficio del descuento... ...por el simple hecho de ser socio. Este, y la persona que no es socio, obviamente, digo se le cobra la tarifa normal. Bien. Bueno, ¿y a, ¿y a cómo se portan los, los pequeños? Y la verdad es que se portan muy bien... Digo, siempre hay uno que otro que no le gusta mucho bañarse ni cortarse el pelo, pero siempre tratamos de, de, de ayudarlos y de brindarles, de que se sientan cómodos y, y de que tengan ganas de venir, ¿no? Porque mucha gente es como que dice, ¿por qué le tengo que cortar o por qué lo tengo que bañar? A veces, digo, uno lo que trata de hacerle es mimarlo, ¿no? También un poquito porque eh, todos, aparte de tenerlos como mascotas, los consideramos parte de nuestra familia. Y más allá del, del, del afecto del cariño, eh, también tiene una parte higiénica, ¿no?, el tema de, digamos, claro. por, para prevenir ciertas cosas. Exactamente. También eh, dependemos mucho de los baños medicados. Muchas veces hay eh, clases de, o razas de perros que necesitan el baño medicado, que es para ayudarlo en el tema dermatológico. Y siempre tratamos de brindar eso, de que estén más prolijos, más limpios de que muchas veces eh, porque están afuera están un poquito más descuidados y nosotros lo que tratamos de hacer es eh, mantenerlos un poquito más prolijos, de darle lo que busca cada mascota. ¿no? Vemos que se utilizan también eh, productos para cada necesidad en este caso. Sí, sí, obviamente. Eh, como decía Javier... Eh, ...hay muchos baños medicados que son recomendados por los veterinarios... ...que eso también está bueno remarcarlo, digo, eh, es una especie de trabajo en conjunto... ...nosotros a veces con los baños y con los cortes, eh, ni bien descubrimos algún tipo de anomalía... Eh, ...los consultamos a los veterinarios y ellos inmediatamente vienen a, a revisar a la mascota... ...y se han descubierto, se han descubierto dermatitis... ...se han descubierto tumores, se han descubierto hernias... ...entonces después eh, nosotros lo que hacemos es... ...transmitirle al, al dueño de la mascota... ...que este, se descubrió tal o cual afección... Este, ...y que eh, recomendamos eh, agendarse para una consulta veterinaria... ...y así hemos conseguido solucionar de repente este, enfermedades... ...que los propios dueños no sabían que existían... Digo, y se las descubrimos acá Entonces el tener el respaldo de los veterinarios también este, está, está bueno remarcarlo Porque digo, es como una especie de trabajo en conjunto que hacemos Para quienes no conocen, ¿cómo se coordina la agenda? ¿Cómo es el sistema para quienes quieran acceder? Y nosotros tenemos eh, Tanto en las redes sociales Tenemos Instagram, tenemos Facebook eh, están nuestras líneas telefónicas, eh, hay mucha gente que aún no se ha acostumbrado a nuestro número y se comunica directamente a la veterinaria y ellos después nos, nos, nos pasan el, el, el llamado, digo pero tenemos varios medios de, de comunicación como para que puedan acceder a, a nuestros servicios. Bueno, muy bien. muchas gracias Javier también. No, gracias a, a vos por, por compartir esto que está bueno, que es un emprendimiento y, y nos gusta hacerlo.